YouTube, yo este nuevo video, aquí. Y se preguntarán ¿Por qué este weón está disfrazado de Spider-Man? ¿What the fuck? Pero no eh, Vamos por un evento Vamos bien tarde Pero vamos por un evento y, y por eso estoy de Spider-Man No hay más explicación Y bueno, nos dirigimos ahorita a Galerías Plaza Que es un sitio, un centro comercial Donde se va a hacer el evento Y bueno, así voy gente, mira Y bueno, nos vemos allá una cosita antes de llegar al evento es que no veo una poronga, veo todo borroso Y yo ya soy ciego de por sí y eh, se me hace difícil hacer todo weón Ni siquiera estoy viendo si me estoy grabando bien o algo Pero para eso me traje. Y bueno, nos vemos allá gente Nos encontramos ahorita mismo en el evento y vamos a ver que tres este, el evento es gratis, por lo tanto va a haber muchos mmm, malos dolores. Vamos a darle para adentro. Bueno, ahorita estamos siguiendo las escaleras y. No acuerdo, un es desastre, un desastre. Esto es un desastre. Hay demasiada gente en esta mierda. Auxilio. Coño la, la madre. Es aquí, ¿no? ¿Es aquí? donde es? Fuerte, que es el universo. Y me dicen ¿como? ¿Cómo? Mira, eh. Uy, Luffy. Luffy. Luffy. ¿Podría hacerte una entrevista? ¿como? Dale. Mira, eh, si tú eres el Luffy venezolano, qué, fru qué fruto te comiste? En realidad me comí la misu misu no mi, que es una variante de fruta que permite controlar el agua Ajá pero, pero si eres el de Venezuela, ¿cuál fruta te comiste? No sé Bueno, como ya te dije, la misu misu no, mi. no tú te comiste fumango, tú te comiste fumango Bueno mi gente, estamos aquí en el office, como ven aquí Y me voy a tomar una fotito sexy porque... Soy sexy ¡Optimum Pride! ¡Oh, que optimum Pride! ¡Eh, uh, uh, uh, ¡Babe! Si ¡Optimum Pride! Do? Optimum. <backs> ¡Vamos! a rápido! ¡Vamos! venga rápido! qué rápido. ¡Ahora venga! ¡Ahora venga! ¡Ahora venga! Salud. Aquí estamos, aquí hey. estamos los Spiderman, aquí todos Suscríbanse a este canal, es muy bueno, veanlo Hola, mucho gusto, mi nombre es Maiz Morales Y bueno, suscríbanse al canal de este compañero Que de verdad no esperaba encontrármelo aquí justo ahora Busco chamba, mano, busco chamba <risa> <risa> Un gusto, soy Spiderman Noir, también José Guerrero en Instagram. Un gusto, un gusto Te a bueno, no, no, no. Ahora... No se pudo seguir grabando porque el evento estaba saturadísimo. Como antes mencioné, era algo gratis y obviamente se iba a saturar. Eh, la pasé súper excelente. Nos fuimos mucho antes de que terminara el evento a casa. Pero me quedé con unos momentos súper increíbles. Eh, la pasé demasiado genial con los Spider-Man. Y saqué unas fotitos súper buenas. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y comenta. Y nos vemos en un próximo video. Y sobre todo, déjame en los comentarios si te gusta este tipo de videos.